Bueno, este es el segundo día de exposición, así que ya podemos un balance de cómo ha ido este primer día. Bueno, hoy vemos el aforo lleno total, o más que ayer incluso, ¿no? El doble, ¿no? Sí, ¿Cómo? la verdad que sí, con un éxito tremendo. Llevamos toda la mañana desde las once y medio sin parar. Ya veis cómo tenemos el stand, constantemente la gente probando lomito de atún, probando anchoa, probando melva, probando las gildas, que ha sido un espectáculo la aceptación que están teniendo y, bueno, aquí dándolo todo. Hoy me gustaría que me hablaras un poquito así en resumen sí. de cómo es Cantabria. Sí. Y también por qué este producto ahí se cría tan bien y sale tan rico todo. Bueno, vamos por partes. Cantabria, lo primero que le llama la atención, sobre todo a mucha gente del sur cuando va ahí es porque hay tanto verde. Es una región, una comunidad autónoma, como dice nuestro presidente, Cantabria es infinita, ¿no? Tiene muchas posibilidades para hacer todo. Tienes de la playa, tienes estación de esquí, tienes para hacer monte, tienes para hacer visitas culturales, tienes para hacer visitas patrimoniales. Es decir, es una región y una comunidad autónoma... ...pues típica del norte con mucho verde... ...que eso los lleva mucho a la gente de más atención... ...y con unas circunstancias de clima pues, también diferentes ¿no?... ...que cuando tú vas en verano que te estás cociendo aquí... ...allí tranquilamente puedes tener la tranquilidad... ...de salir con una rebequita a la noche... ...entonces como Cantabria desde luego infinita... ...como dice nuestro Presi, espectacular... ...en cuanto a producto pues bueno... ...nosotros tuvimos la grandísima suerte hace 125 años, 140... ...que vinieron los salatori que eran los precursores... ...que nos enseñaron a hacer el salazón... ...a los del norte... Cuando ellos vieron que teníamos la mejor anchoa del mundo, nos hicieron saber cómo se había que hacer esa anchoa, nosotros empezamos a desarrollarla y a partir de allá de esa anchoa, surgieron otra serie de productos más. Pero sobre todo la base nuestra es la anchoa del Cantábrico, buena por el tipo de especie que es. La estrella, ¿no? Efectivamente, es la estrella del Cantábrico, exactamente. En conserva, desde luego, sin lugar a dudas. La, estrella, la anchoa y el bonito se comercializa aquí esto en la Costa del Sol? Bueno, pues nosotros tenemos la suerte de poder contar con un magnífico distribuidor como es Arlo, Armando Cruz. Llevamos muchos años con ellos trabajando, tiene una red comercial con más de 20 profesionales que son capaces de visitar cualquier punto estratégico de cualquier sitio del mundo, incluido Málaga, vamos. Son gente muy profesional. Venimos mucho por Marbella. Bueno, eh, yo intentaré venir siempre que pueda porque la verdad es que es una tierra que me acoge fenomenalmente bien, me siento muy a gusto en Andalucía, muy a gusto en Málaga, en Marbella especialmente, pero bueno, también me debo a muchos otros sitios más y tengo que cumplir también a tope. Muchas gracias, Aquí ha sido un placer de verdad conocerte, gracias. De acuerdo, muchas gracias a vosotros porque hacéis un programa fantástico, muy amables.